Hola a todos amigos de Little Lima. Hoy estamos con un nuevo artículo que va a ser para el Día del Padre. No estoy solo, estoy acompañado de mi amigo Sebastián. Di hola, Sebastián. Hola, chicos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el Día del Padre, una fecha muy importante para todos. Donde se celebra el apoyo, la ayuda y la enseñanza de los padres. Bueno, los padres, digamos, que a veces son un poco molestos, merro hace la palabra, pero ellos tienen un sentimiento bien grande por nosotros, ellos aunque tú le hayas hecho enojar todo, aunque le haya... Pero por adentro tienen mucho amor a ti. Sí, eso es cierto, a mí lo mejor que me ha pasado porque mi padre siempre me ha apoyado, me ha indicado, todo. Él siempre me ha ayudado con mis deberes, con... me ha ayudado a estudiar, todo. Papás, quiero darle un mensaje a ustedes. Ustedes que tienen a sus hijos, que son pequeños, grandes, nunca olviden que, sus... que los padres a hijos y hijos y padres tienen un lazo especial, que es inseparable, irrompible indestructible. Los padres son... Solo mejor. Bueno, nosotros estamos hablando de los padres porque, porque mañana es el Día del Padre, 19, que se celebra el tercer domingo de junio. Les quiero decir algo a, los, a mi papá y a todos los padres. Feliz día, feliz día por todo, por todo lo que han hecho por nosotros. Por todos los papás que hay en el mundo y trabajan, y los hijos que solo tienen a su papá. Los niños que tienen a solo su papá o a sus papás a su lado, no desperdicien ese tiempo que tienen con él. Denle un fuerte abrazo, pasen todo este domingo con sus padres. Y no es solo estar... <susurra> Un rato con los padres, porque ese día, el Día de los Padres, no es celebrarlo solo el domingo, el tercer domingo de junio, que sería el, este día que se celebra el 19. No es solo ese día, sino todos los días tienen que celebrar con sus padres para, para poder... Para saber que así los aman. Gracias eso es todo y aquí me despido con mi amigo Sebastián. Chao, chicos. Bueno, para la próxima y esto es Little Lima. Chao.